Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar o explicar cómo, cómo se utiliza este aparatito, un aparatito ya viejo, seguramente en varias casas ya debe estar en funcionamiento, pero bueno, por ahí se complica lo que es el tema de de configurarlo. Anteriormente estuve subiendo otro video que eh, el mismo era digital. Y como así, también tenía varias memorias. Si mal no recuerdo, tenía algo como siete memorias. Memoria, por ejemplo, para que el lunes la luz prenda a las 3 de la mañana, se apague a las 6. Para que el martes eh, se prenda a las 6, se apague a las 9. Y así sucesivamente, varias programaciones. En este caso, solamente vamos a tener una sola, ya que este es el más común. Que es todo manual. Como verán, lo que tendremos que hacer es manipularlo de esta manera y, si no, conectarlo de forma directa. Que sería, no va a estar funcionando el reloj, sino de forma directa. Pero bueno, en más preámbulo, eh, enseño, muestro cómo es el tema de las conexiones. Para esto, conseguí un enchufe. Una lámpara, una luz, un poco vamos a probar si anda. Probamos acá y funciona perfecto. Y lo que vamos a hacer es enchufarlo. Tiene un pequeño sonido, un pequeño sonido que es, es un sonido como un reloj, ya que el sistema adentro es un reloj nada más que al configurarlo eh, cierra el circuito y mandaría el circuito o sea mandaría corriente por acá pues ahora lo tengo conectado y la lámpara no me va a encender como le dije anteriormente al pisarlo de forma manual el equipo funciona tenemos la luz testigo que aquí está mandando corriente y nuestro artefacto, nuestra carga o lo que fuese que tendremos de este lado, está funcionando. Desconecto y lo que haremos es lo siguiente. El tema de la configuración. Perfecto. Son las 3 de la tarde. ¿Qué hago Pongo 15 horas. Ya que tenemos de las 1 de la madrugada. A las 24 que serían las 12 de la noche, bien, solamente se va a poder programar de cada 15 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a utilizar algo chiquito, ya que toda la vuelta tenemos ranuras chiquititas. Que cada ranura equivalen a 15 minutos ¿No es cierto? Ponemos en horario Da la casualidad que justo ahora Son las 15 en punto Si en, salvo caso hubiera sido las 15 y Medio, 15 y 30 Lo que haremos es Moverlo A ver, ahí si sí me alcanzan A ver ahí Ahí está Moverlo Bueno, vamos a girar toda la vuelta, perdón. Ahí. Y lo ponemos en el medio aproximadamente que, que, que serían las 15 y 30. Así automáticamente que va a ser reloj. Voy girando, girando, girando, girando. Como todo reloj, la segunda de minuto. Y donde yo coloque la programación se va a cerrar el circuito. Bien. Yo quiero que las luces se enciendan a las 23 horas. Perfecto. Tenemos seguido otra ranulitas más. Que ya equivalen a media hora. Tenemos otra más. Que equivale a 45 minutos. Y si cerramos otra más. Serían una hora se alcanza a apreciar ahí ahorita pero bueno nosotros queremos que se encienda a las 11 de la noche y se apague a las eh, ¿qué era? poner a las 3 de la mañana cerramos todo no hace falta que usemos este palito uno bueno, solamente a veces con la misma uña despacito vamos moviendo perfecto ya tenemos programado nuestro reloj ¿Qué quiere decir esto Que bueno ahora yo corrí el, el horario que tengo ahora actualmente tengo las 20 y 30 aproximadamente nuestro reloj va a ir marchando marchando marchando a este lado Voy marchando. y marchando cuando él llegue a las 23 automáticamente se va a encender como les dije tenemos la luz piloto acá que nos está avisando que tenemos corriente de salida bien, ahora lo que hacemos es seguir adelantando seguir, seguir, seguir y como les dije, cuando llegue a las 3 de la mañana, el reloj se apagará. Bien. Esto solamente funciona con corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando yo lo tengo conectado va a funcionar. O sea, ¿a qué voy? El reloj y la corriente, obviamente. Explico esto porque porque esto nos trae una batería interna. En cambio, el digital, el reloj digital que publiqué la vez pasada tiene una batería interna que no se desconfigura. Supongamos, corta la luz a las 1 de la tarde y nuestro reloj va a quedar a las 1 de la tarde, en este caso, con este aparato. Vuelve la luz a las 5 de la tarde y ya vamos a perder 4 horas. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso? Que el reloj, cuando vuelva la luz a las 5 de la tarde, nuestro reloj va a estar en el último horario que se cortó la luz, que va a ser la 1 de la tarde. Así que tendremos 4 horas menos. Así que automáticamente lo que tenemos que hacer es girarlo, girarlo y llegar hasta el horario actual. Caso contrario pasa con el otro reloj digital que trae una, hora, una batería por dentro La batería si es nueva dura aproximadamente 12 horas o un poco más Si no es tan nueva ya empieza a disminuir su, su batería, su, su carga y empieza a durar menos Pero qué pasaría en ese caso? Se corta, el, la, hora, o sea, perdón, se corta la luz a las 1 de la tarde y el reloj sigue marchando o sea que como tiene la batería interna sigue marchando, sigue marchando y vuelve la luz a las 5 de la tarde y si teníamos programado a las 8 de la noche en eh, nuestra primera memoria automáticamente se, pre eh, se prende ¿por qué? porque no se, no se borra en cambio este aparatito, no este sí o sí eh, necesita corriente ya o sea que no, no queda grabado o sea, queda grabado la memoria, sí, esta memoria pero internamente no tiene batería dato importante vamos a desconectar es de 10A de 10A a de 10 a a 250 voltios. ¿Qué quiere decir esto que podremos conectar un televisor una luz hasta incluso una ladera para eso no va a salir muy bien pero bueno gente hasta aquí llegó el vídeo espero que les haya servido y les haya gustado este vídeo y si es así les agradecería que se puedan suscribir le puedan dar me gusta lo puedan compartir el vídeo ya o sea que de esa manera me ayudarán a subir más contenido. Todo lo poco que sé o que voy sabiendo lo voy subiendo a la plataforma para explicarle, mostrarle. Porque hay gente que en realidad no entiende, hay gente que por ahí se te caga de risa. Por el solo hecho que creen que vos estás explicando pelo todo eso o pavada, Pero bueno, hay gente que no sabe. Por eso subo, explico, muestro. Porque hay gente que no lo sabe. Pero bueno, gente, como le dije anteriormente. Espero que les haya servido, les haya gustado lo que les mostré, lo que les enseñé. Listo, gente. Hasta el próximo video. Muchas gracias.